Tú payas a manta, tú te mues, mamá tiraba a la y a chartán, y imán, a kaita, a Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Miradas desde la Yasta. hoy sábado 8 de octubre, en este programa vamos a estar hablando de diferentes temas, entre ellos el rol de la mujer dentro de la política y también dentro de las organizaciones sociales. Un tema bastante interesante donde vamos a conocer y también vamos a tener la entrevista de una diputada, hablamos en este caso de Felicia Alejo Hidalgo, quien es eh, diputada del Movimiento al Socialismo. A continuación les vamos a presentar los puntos de vista que tiene la población acerca del rol de la mujer en la política y en las organizaciones sociales. Internamente y de manera externa también no es fácil para la mujer dirigente, para la mujer líder, para la mujer profesional, para la mujer política, el poder cumplir el rol de la casa y el rol en el ámbito político institucional es complicado. Pero además nosotros eh, como organizaciones sociales Bartolina Sisa siempre estamos trabajando para lograr la despatriarcalización en su plenitud. El de orgullo científico, como el de el el el el como el de el y tanta cosas, como ha bien, como organización de mujeres. lo menos una mujer quechua, no, no teníamos casi oportunidad, no es casi, sino totalmente, no teníamos esa oportunidad de trabajar, y yo me siento orgullosa, y muchas mujeres ya lo veo en, en las instituciones, en bancos, y más que todo cholitas de... de de publicidad o de moderna ya parecido, ya no hay cholita original no estoy criticando, pero si hay que estar pues de cholita, hay que estar desde pues, el este principio, al final el único que yo he cambiado, me abarca, nada más Bueno, como lo habíamos anunciado en esta oportunidad aquí tenemos en el sitio, había ya la televisión en su programa Miradas desde la Yasta, a la diputada del Movimiento al Socialismo, Felicia Aleja Alejo Hidalgo quien es también jefa de bancada del Movimiento al Socialismo, aquí ...en el departamento de Cochabamba. Muy buenas tardes, diputada, ¿cómo se encuentra? Gracias, eh, es un gusto estar y compartir con todos los, los que están en este medio de comunicación... ...y saludarles también y gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que están, nos están escuchando. Eh, diputada, es muy importante el rol de la mujer en este mes que estamos iniciando, el mes de octubre. Usted ha sido una de las mujeres que ha luchado durante el golpe de estado representante también de la región andina no es una labor fácil no eh, ser dirigente de las organizaciones sociales a ver nos podía comentar importante no eh, lo que usted menciona eh, las mujeres siempre han sido de la lucha y la historia lo dice no sí porque también eh, quienes defendemos también siempre en las marchas en todos los eventos yo recuerdo perfectamente cuando hay alguna marcha que se genera digamos cuando había desde antes desde la guerra de agua y, lo, y, la, y la historia lo dice uh -huh. a pesar que yo soy joven la historia lo dice porque desde nuestros ex dirigentes yo recuerdo perfectamente de tapacarí la hermana Natividad Guzmán la mamá Isabel Domínguez la hermana Silvia Lazarte, eh, después también hay muchas hermanas cochabambinas sí. que han gestado como lideresas, primeras lideresas con el movimiento al socialismo. Desde eso marca la historia ¿no? uh -huh. de que una mujer siempre hemos peleado por el territorio sí. y también por los derechos de las mujeres, entonces la historia lo dice. Entonces, como mujeres actualmente, yo ver, me, me formo una lideresa desde el 2014-15. ¿A sus cuántos años, diputada? Ha debido ser a mis 25, 26 años. ¿Bastante joven? Sí, 25, 26 años. ¿De dónde nace ser dirigente? A ver, eh, nace de que también yo vengo de la provincia Tapacarí nacida en la comunidad de Villa Pereira pero con la coyuntura de la vida yo me hice yerma de distrito Chaya de la, provin de la misma provincia Tapacarí Ay, también eh, con una casera mmm, que me supera también o sea, no me habré superado mucho en ámbito licenciatura ¿Mm? pero también como enferma, auxiliar en enfermería Vaya, che. entonces eh, desde que yo trabajaba como mujer mmm, primero comienzo por eh, hospital san juan de dios de independencia, independencia. con el ex alcalde calcinas, doctor calcinas. Ay, doctor. con él trabajaba mi primera experiencia como enfermera de ahí un año después me traslado a tapacarí ya siempre con esa convicción también los que hemos salido de las comunidades con ese mirar de que podíamos servir de algo a nuestra comunidad. Ayudar, porque sabemos que los que hemos vivido en las comunidades llegan profesionales, llegan profesionales en ámbito educación, salud, donde no nos entienden de, de nuestro idioma. Sí. Entonces, nuestras comunidades para entonces el 2009, 2008, 2010, nuestra gente todavía aún no existíamos profesionales de áreas rurales, uh -huh. gracias al PBI, a la lucha de nuestro hermano presidente Evo Morales, se abren las puertas para muchos jóvenes, uh -huh. para muchos de las mujeres, hombres de área rural, ingresamos a la universidad, ahí tuve también la oportunidad de que me apoyara mi provincia y poder estudiar, y eso fue perspectiva de que yo podía servir a mis comunidades y a mi provincia. en ese entonces, empecé a trabajar en el puesto de salud de Chaya, de distrito Chaya de la provincia de Catocaña. Como en un puesto de salud donde no existía médico, donde no existía un odontólogo, solo una enfermera de, de limpieza, de médico, es Entonces, trabajo ahí unos cuatro, tres a cuatro años. En IBI, que las mujeres eh, necesitamos una organización donde uh -huh. nosotros nos podemos capacitar, liderar, buscar, buscar también representativa, cosa que también a veces yo veía como enfermera, algunas elaboraciones de POAS municipales, ah, participaba como enfermera, como una trabajadora de, fun de función pública, en ese entonces yo me sentía raro claro que la nueva Constitución Política del Estado del 2009 uh -huh yo te estoy hablando del 2012 11, ya. el 2009 se aprueba nuestra nueva constitución política del estado, donde la equidad de género se respeta Claro. entonces ya hay por obligación de la ley existen que las mujeres son parte parte de nuestras autoridades políticas, ser concejadas ser eh, asambleístas departamentales la paridad y claro, de género, ¿no? claro ¿no? La ley lo dice, no dice, la nueva constitución. Pero habían compañeras que yo veía que los mismos compañeros eh, eh, concejales les manipulaban, No éramos preparadas como mujeres. No nos hacíamos respetar nuestros derechos. Quizás por, yo escuché en un evento, siendo trabajadora de salud, los levanta manos nos levantamos y eso me dolió, me dolió al fondo de mi corazón, ¿por qué levanta manos? ¿por qué? por el hecho que somos mujeres, pues, ahí me nace, eh, ya tuve mi familia, eh, después me nace ¿no? Esa, ese zincor hacia, hacia hacia algunos políticos que nos decían que somos de levantados. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos? Pero para organizarnos necesitamos una organización. Sólida, ¿no? Sólida, que puedan salir las mujeres. ¿no? Entonces ahí me puse a pensar y dije, ¿por qué no conformo? Y mi familia era de ahí. Yo conformé a a mi familia en este área. Y no había la organización de las marcas. No había. Eh. Claro, de los hombres. Y a las reuniones yo como enfermera iba a dar mi informe, cuántos niños vacunados, los programas de país, se cumple, no se cumple, eso, a, a promocionar la salud más que todo. ¿no? Entonces en ese entonces yo dije, ahí veía puro hombres, las mujeres calladitas, claro, habían concejadas jovencitas, ahí, ahí yo sentí. Hermana, y yo, ¿por qué? ¿Por qué como hombres no ayudan, digamos, a que se supere? Más a lo contrario, que es lo que veía? Uh -huh. Y es la realidad que pasó en 2011-2012. Nos, nos veían a las mujeres como para cumplir la ley e ir a levantar la mano. Dentro del consejo, dentro de la asamblea. De paz. entonces. Entonces, de ahí nace ser, conformar la organización de la Bartolina Sisa de la Regional Aranzay del Distrito Chaya, uno de los regionales del Aiyo que actualmente manejamos, no, el Distrito Chaya todavía existe, Aiyo, ah, Aiyo yeah. Gurinsaya, Mahasaya, Aransaya y yo soy del parque desde General Aransaya. entonces yo dije, ¿por qué no puedo conformar? pero yo en la primera reunión ya dejé de trabajar por uh, mi familia mi familia también necesitaba pues, estar un poco bien complicado estar en uh, Tener familia, a la vez tú puedas crear, digamos, una organización. Y el trabajo también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo dije, descansaré. Mi hijo, mi hija, mi hijita que crezca y pueda volver a trabajar. Esa fue la intención. Entonces, en ese descanso yo dije, organizaré. Pero la primera reunión sí, se lleva miedo. cada mes Allí. en la regional Aranzay. Cada mes se lleva, no sé sí, de acuerdo la primera semana, pero actualmente se lleva cada seis de cada mes. ¿Qué día caiga se lleva ese día, no? También el 6 de octubre por... que viene se va a llevar y estoy invitada también, ¿no? Voy a ir allá. Entonces, así una reunión yo, por, por más que yo un poco he podido superarme técnico medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, aún eso como siendo mujer, yo Tenía miedo entrar a las reuniones y qué diciendo, planteo cómo yo digo que voy a conformar la organización de las Bartolinas. Presidir, ¿no? Es complicado. Sí, es un poco complicado para mí. Y dije, no. Entro y por alguna invitación de algunos dirigentes que me conocían también, como yo trabajé en áreas de salud, todas esas comunidades me conocían, los autoridades. Entré y yo dije, voy a organizar la organización de las Bartolinas. Yo sé que pueda aportar mucho a la organización y al mismo tiempo a, a ello que conformamos cinco central. Entonces, va a aportar mucho porque las mujeres somos más responsables en algún parte también, pero también somos pues, multifuncionales. Uh -huh. ¿En qué sentido? Somos amas de casas, administradoras, educadoras. En el campo es así, quizás en esta ciudad, en áreas preurbanas, ya cumple el mismo rol el hombre y la mujer. Pero en áreas rurales, hasta el momento, la mujer tiene que cumplir múltiples funciones. Ser educadora, como ya mencionaba, administradora económicamente. Entonces, es muy complicado. Entonces, dije: entro o no entro a la Entré, Entré. Organicé primero a uh, la conformación de, este, que se llama esa? Comité mm, electoral? No. O... Hay una palabra que se maneja... Bueno, pero de ahí comienza. De oh. comienza, no te posicionas directamente organizando. Mm, Presidio. No es... no... Bueno, pero, pero, pero sí. de ahí comienza. Sí, comienza de eso, comité de ADOP ah, no. eliges y posicionas no es así, el comité de ADOP según la estructura orgánica tiene que trabajar según la reglamentación de la estructura orgánica departamental nacional tres meses, en tres meses vos tienes que trabajar como comité de ADOP para posicionar al, a la presidenta de una organización, en este caso no trabajé me he tres meses, la me he hecho Tres meses, siempre como mujeres, hay sencillas que dentro de la provincia, la ejecutiva provincial, a que son nuevas, que tienen que capacitarse, después posicionarse. Montones no, de cosas, como siempre, hay debilidades. No es todo ok. ¿no? Uh -huh. Entonces, nos esperamos. Tres meses pasa, nos niega la ejecutiva departamental, después, con algunos requisitos no cumplimos, ya me olvidé. Uh -huh. Pero un año trabajé como Comité de Ado, me certificaron, me certificaron, después Comité de Ado plan ya con todo lo que ya se ha preparado como Comité de Ado, conformamos, ahí me ayudó también un compañero de Yarbicoya, de la subcentral, hizo también como subalcalde, el hermano Germán López, de acuerdo perfectamente, él me apoyó como un varón, de la organización tiene que conformarse. Yo le apoyo a la hermana que dice, sí, sí, sí, tiene que conformarse. Se conforma después de un año posicionados. Y no habían mujeres que se animen. O sea, como primero se está levantando, somos uh -huh. todos, pues, no sé si este uh -huh. resultará, no resultará. Claro. Todos de miedo, y ya de paso, allá en distintos tallos, las mujeres son muy reservadas, eh, o sea, de frente a hablar. Y en la organización tienes que saber claro. plantear. O Entonces, sea, en ese sentido, yo dije, ahora, ¿quién entra? Y lanzamos de los subcentrales los candidatos. Llegamos y donde de mi subcentral me lanzan a mí. Como ella ha trabajado, que vaya. Asumí la primera regional y como fundadora de la organización de Bartolín. Se funda la organización de las Bartolinas, se conforma, ya nos afiliamos a la central provincial, de la central provincial a la departamental y a la nacional. Ahora, desde 2000. 16, bien conformada nuestra organización, actualmente funciona, actualmente está nuestra hermana Gregoria Hazo de la subcentral Antacao y ella está actualmente como ejecutiva regional de Aranzay entonces en ese marco ya después los demás a ellos ya conforman, viendo claro. a nosotros se conforma y ahora tenemos los uh, 11 regionales de mujeres a nivel provincial de esa forma me he tenido que incluir, hice la primera gestión como ejecutiva, después me lanzan para miembro provincial eh, para tapacaría apoyé también su gestión de la hermana Rosalía. Diputada, le, le propongo eso, hacer una breve pausa, enseguida más... Retornamos acerca de este rol de la mujer y también en las organizaciones sociales. Eh, hacemos una brevísima pausa y enseguida retornamos más acerca de esta entrevista, acerca del rol de la mujer en las organizaciones sociales. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, continuamos más con su programa Miradas desde la Yasta, hoy sábado, primero. De octubre, y tenemos que hablar, eh, seguir hablando acerca de este tema, el rol de las mujeres en las organizaciones sociales, y seguimos con esta entrevista con la diputada del Movimiento al Socialismo, Felicia Alejo. Hidalgo nos estaba eh, comentando acerca de cómo se lanza, de cómo nace esa posición de ser una autoridad y también eh, líder en la región andina de nuestro departamento. Bueno, nos estaba comentando de cómo nace que lo propone para ser autoridad. Entonces, Pasamos Central Provincia, ya miembro de la Central Provincia. Después eh, descansé un tiempo, tuve también otro de mis hijos, un poco bien complicado, porque claro. estar con las OAS y en la organización es bien diferente. Muchas mujeres dejan. Dejan, ¿no? En medio de camino también mucho la parte económica hace también. Entonces, de esa perspectiva yo me animé a estudiar más. 2017 me animé a estudiar odontología que también es área de mi salud Ay, sí. postulé a la universidad y lanzamos entramos eh, también ya teniendo mi hijo bien complicado mi decisión ya era estudiar o se llamó ya, no, ya ya yo ya me sentí conforme con lo que ya había organizado en mi región la organización pero ahora ya está bien establecido entonces yo me pongo a estudiar. Mí, ¿no? entonces había mucho mi parte de mi familia, había mucho apoyo de que yo me superara, claro. entonces yo no pensé eh, llegar a ser diputada, para mí es un sueño estar, nunca jamás me había imaginado ni ser concejal, ni asambleísta de departamental, mucho menos diputada, ¿no? entonces uh -huh. yo, para mí es un sueño, estar porque yo mi objetivo era organizar y después eh, como ya les mencioné el 2017 y yo me animé a estudiar y dejar la organización y terminó la universidad diputada no eh, ya lo congelé eh, como autoridad también muchas responsabilidades lo vas a tomar te tomaré después de salir. entonces yo uh, dije ya no más organización ya conozco la estructura pero yo desde la universidad voy a seguir apoyando Ajá. con algunas gestiones para las mujeres pero las mujeres que se lideren y ya no nos digan levanta manos y que las mujeres puedan debatir dentro del consejo dentro de la asamblea, eso era mi objetivo entonces yo me deciré después me convocan en 2018 y 2019 había una debilidad dentro de la organización de las Bartolinas a nivel provincia. Y después mi región ya, como me conocían, me convocan ah, para que yo pueda asumir ejecutiva provincial. No recuerdo octubre, no, ah, debe ser septiembre, no recuerdo perfectamente uh -huh. pero el 2000. Antes de las elecciones. De, antes de las elecciones del 2019 que se ha anulado. ¿no? Uh -huh. Entonces, me convoca mi región, mi subcentral, porque no, no iba, a vir, no pueda ir como candidata de los cinco distritos a la provincial. También yo dije, si me necesitan, ¿por qué no puedo ir? Uh -huh. Y es una organización que se debe eh, superar y cómo puede haber debilidades que las mujeres no pueden quedarse uh -huh. a nivel provincial. Acepté y me sacan como ejecutivo provincial, 2019, después se viene el golpe del Estado, y después entré directo a hacer campaña, para el octubre del 2019 sí. que se nos acercaba sí. las elecciones nacionales. Entonces yo me dediqué a trabajar con muchos de los candidatos, de la, de, para diputados, claro. senadores, claro. hicimos campaña eh, en mi provincia, todo aquello y después ya yo siendo ejecutivo. Después se dio el golpe de Estado. Sala. Se da difícil situación para usted, ¿no? El 11 de noviembre yo recuerdo perfectamente porque es el 11 de noviembre nos teníamos que concentrar aquí en Plaza 14 de septiembre para defender la democracia, para hacer respetar los derechos humanos que se estaban violando en aquel entonces. Voto también era, ¿no? El respeto al voto porque el voto estaban queriendo anular. Ya también Carlos Mesa ha ido incursionando con la política que ellos tienen también de que, no, que era fraude. Entonces, como ejecutiva, actualmente, para ese entonces, se han peleando. Vinimos con una marcha desde Río Jora. 1, uh -huh. sí, desde ahí. Todas las provincias de la región andena nos, nos uh, concentramos allá para defender para la convocatoria que se había lanzado a la cabeza de nuestra Ejecutiva Departamental, la hermana Severina Baltazar. Sí. Entonces, nos concentramos para venir con una marcha pacífica como mujeres. Y adelante nosotros como mujeres, eh, Tapacarí y Bolívar estaban claro. con nuestra pancada para defender. Ya ya estaba pues, la, ya se estaba gestando los 21 días de paro, claro. eh, también los motoqueros, la resistencia juvenil, cochala. Entonces venimos y yo estuve adelante con mi pancarta. Gracias a Dios dije, no fui con mis hijos. A Así veces bien. siempre sé estar con mis hijos en algún ampliados de unión y tengo una madre quien pase en descanso. Eh, hace pocos meses se me fue, le dejé a ella. Eh, no sé en cómo, porque a veces ya, a veces siempre voy con mis guagos o con uh -huh. uno de. Ya el no sé si presentía, pero le dejé. Sola vine y en adelante con mi pancar. Con mi ¿Y boca. le agradece, o qué es lo que ha pasado? Como estábamos adelante, tapacaré. Nosotros después estaba Bolívar, después estaba Arque, después estaba Ayopaya. Y era, y era alto la gente y nosotros adelante. No nos percatamos de que el, la resistencia juvenil, juvenil cochala. cochala, que ya había venido desde cochabamba desde la ciudad. Entonces, ya viene, ya viene, ya había la alerta. Ah. Pero, ¿qué nos va a hacer si nosotros estamos en una marcha pacífica para uh -huh. llegar a la, a la plaza de 14 de septiembre? En plena río Huaycule, ahí nos, ah, nos encontramos. Y ahí nos torturan, nos agazan. Y yo recuerdo perfectamente que los de cipe, -Cipe los del municipio, la organización de las Bartolinas, igual harto, harto de esas uh, OTBs, eh, comunidades de ¿Sí? cipe, -Cipe. Y ahí se. O sea, ya no, no nos, cada quien o se salvó su, su vida, ¿no? Cada quien eh, escapó su, se su, lugar, su integridad. Su integridad, ¿no? Pero yo estuve con, con el sello de la Ejecutiva Provincial y como estuve adelante ya no me daba alcance. Y eso que hubo un enfrentamiento casi de unos dos horas Ajá. en el Puente Huayculi, con nuestras huaracas, algunos que ya preparados ya venían. Un enfrentamiento de dos horas que duró, sí. entonces eh, Waikule se convierte en un lugar de guerra entre... Situación la... bastante difícil, ¿no, diputada? Ahora, ¿qué le podría decir a todas las mujeres que quieren ser, eh, eh, de una forma, líderes en sus comunidades? ¿Cuál es la recomendación? que le podría dar a esas mujeres que de alguna forma buscan el desarrollo de sus municipios, el desarrollo de sus departamentos? Que sean valientes, que sean valientes y puedan enfrentar, porque ser una mujer lideresa no es fácil. Como decía, somos todólogas, uh -huh. somos administradoras, somos educadoras. Es bien complicado. A pesar que las mujeres de área urbana o preurbana y la comparación de área rural es bien diferente, pero es pelear por nuestro país como mujeres y sacar enfrente como mujeres, porque las mujeres podemos sacar adelante a nuestro país y a, a nuestro departamento y a nuestras regiones y a nuestras comunidades. Porque el sol de la mujer es complicado y, y llevar adelante la política frente a, a la sociedad en actualmente, y peor, como una lideresa de área rural y de poder. Aún yo sigo siento, dentro de la asamblea legislativa, que hay eh, resentimientos, que no nos aceptan como mujeres del campo, tal como somos, que sigue aún, existe la discriminación de la ultraderecha, que aún existe dentro del parlamento. Y seguramente, ¿no? no solo en el Parlamento, seguramente en los departamentales. Por eso ser mujer es ser valiente, salir adelante junto a tu familia. Y el apoyo importante de una pareja, de una lideresa mujer es importante. Yo agradezco desde aquí a mi familia por apoyarme, claro. por entenderme. Porque muchas de las etapas que tú te formas como líderes, ahí están los grandes líderes para desotar, en toda forma quieren hacerte caer y se sienten bueno. felices, y más aún la derecha, entonces te, hay que estar preparados, yo solo les digo, hay que ser valientes, enfrentar a la ultraderecha, también enfrentar el machismo que aún existe, todavía, ¿no? Pero, Gracias a las leyes que ya tenemos, aún ya somos consideradas. Pero ya depende de nosotros, como mujeres, ser valientes y valerosas y salir en frente en, en, la, en el ámbito político. Y por bien de nuestras comunidades, de nuestros subcentrales regionales, provinciales y departamentales y nacionales. Bueno, gracias diputada. Hemos hablado acerca del rol de la mujer dentro de las organizaciones sociales. No será la última vez que venga aquí al set de Avillá, la Televisión para hablar de diferentes temas. Tenemos agendado a hablar otros temas, pero será para la próxima. Muchas gracias, diputada, por haber venido. Gracias. Eh, gracias por la invitación, porque son los medios que pueden sacar la realidad de una mujer eh, que enfrenta en ámbito político. También es fácil y agradecer a este medio de Aviala, Televisión Aviala, que para mí, para nosotros como mujeres también, es desde, desde este medio hacer conocer cómo cumplimos claro. y qué trabajo hacemos también. Quizás nos mirarán también como mujeres, no hacemos nada, pero ahí estamos como mujeres, yo tengo un gran proyecto de ley para mis hijos ya nos va a estar comentando la próxima diputada. No, en la próxima vamos a estar comentando el proyecto de ley y aquí se trabaja. Bueno, hemos tenido aquí en el set de ya la televisión en su programa Miradas desde la Yahta la diputada del Movimiento al Socialismo Felicia Alejo Hidalgo. Permítanos realizar una breve pausa y enseguida retornamos con más en su programa Miradas desde la Yahta. Estás viendo había ya la televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, gracias por continuar con su programa Miradas desde la Yacta. Hoy sábado primero de octubre y pasamos a, cambiamos totalmente de tema y tenemos que pasar a nuestro sector cultural y a continuación les estaremos presentando de qué manera se va desarrollando eh, la artesanía en, en, en la comunidad de Huayculi. Cochabamba es rica en turismo, gastronomía y arte, es por eso que hoy les hablaremos de Huayculi, tierra de alfareros, que se encuentra en el municipio de Tarata y se caracteriza por mantener el arte vivo por las manos de nuestros ancestros. Más de 114 familias se dedican a la producción de artesanías, que son comercializadas a distintos municipios de Cochabamba y también a otros departamentos del país Para poder conocer más de este tema la cerámica constituye una de las manifestaciones artesanales más antiguas de la humanidad que se convirtió en un arte imprescindible en la vida cotidiana de las sociedades del pasado Los recipientes cerámicos fueron utilizados para contener y almacenar alimentos durante largos periodos la cerámica es el producto de la mezcla de agua y arcilla que es moldeada mediante la rueca el artesano mueve con sus pies este instrumento permitiendo así moldear la arcilla y convertirlo en arte don edson cosío nos comenta un poco sobre este proceso materiales la greta la greda, decimos, es un tipo como una piedra. Eso los hacemos secar una semana, ¿no? Después de una semana a ah, dos días seca, seca biencito. Entonces de ahí eh, los remojamos de nuevo ah, para poner al agua, ¿no? Para mezclar con otro arcilla también. Después el otro, el tercero que ponemos es, es la, la arena. La arena fina. Entonces sí o sí tenemos que cernizar para que material que salga bien finita. Y esto se realiza en 24 horas, nada más. Entre los materiales artísticos y decorativos que se crean son vasijas, platos, vasos, ollas, maceteros y otros artículos de todo tamaño. Usted puede venir y adquirir estas artesanías de arcilla los días de feria del municipio de Tarata, que son los jueves, domingos ...durante toda la época del año. Variedades ¿no? de cerámica que estarán exponiendo... ...ya sea vasitos, ollitas, andavetes, macetas, conchitas... ...peroles, también tendremos los famosos chillamis... ...y también tendremos la rica gastronomía... ¿no? ...que no puede faltar, tendremos la yuspichi de trigo... ...la quinoa, el mote con su quesillo... ...también tenemos el plato de chorizo, el papaucho... ...y diferentes variedades, platos típicos... ...y también tendremos ¿no? el néctar del valle... ...que es la riquísima chicha". Bueno, hemos conocido más acerca de las artesanías, los trabajos en cerámica que van desarrollando diferentes artesanos, se habla más de 150 en esa comunidad. Bueno, tenemos que hablar en otro tema, eh, ¿qué se está desarrollando en la región andina? Son diferentes proyectos que se van desarrollando en esta región. A continuación les presentamos... La implementación de centros de innovación tecnológica en la región andina del departamento de Cochabamba es creada por la Mancomunidad Andina, con el objetivo de impulsar la educación en adolescentes y jóvenes en el ámbito tecnológico e incentivar a la economía de los mismos. Al respecto, Franoli Huanca, subdirector ejecutivo de la Mancomunidad Andina, señala lo siguiente. Nosotros como región andina del departamento de Cochabamba, Estamos considerados como la región más pobre, muy arraigada al sistema, a la situación cultural autóctona que tenemos en el sector. Pero ese escenario genera fundamentalmente a, la, a los habitantes en, en el centro de la ciudad un sistema de discriminación y desprecio. Y por el hecho de que vienen del campo, o sea, autóctonamente, especialmente los jóvenes estudiantes, ya lo ven como alguien que no ha estudiado bien, que ha estudiado en colegios fiscales, pero también de un sector más pobre. Entonces, eh, esa circunstancia es la que queremos romper con esta implementación de la Universidad Tecnológica, tomando en cuenta que vamos a tener estudiantes, jóvenes, adolescentes que van a poder mostrar el talento tecnológico y científico ante el departamento, al país y a nivel internacional. La Mancomunidad Andina, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de Información y Comunicación, AGETIC, abrieron hasta la fecha tres centros de innovación tecnológica en las mancomunidades de Tapacarí, Arque, Tacopaya y en el transcurso del año se planea construir tres centros más. Este año, en abril, el 18 de abril, hemos suscrito el convenio que tiene una duración inicial de dos años, vamos a ampliar eso hasta los próximos cinco años y por, por, posteriormente se va a integrar a la currícula educativa como algo parte fundamental del proceso de educación en, en constituir especialmente los conocimientos tecnológicos en robótica, vamos a construir conocimientos tecnológicos para la reactivación y la economía del joven en reparación de celulares, también en mantenimiento y reparación de computadoras, pero también este, eh, finalmente por la promoción económica a través de plataformas digitales. O sea, eso es el paquete. Los requisitos de inscripción son tener entre 12 a 28 años de edad y una fotocopia de carnet. Los estudiantes son certificados con un título de técnico básico avalado por el Ministerio de Educación. Hasta la fecha son aproximadamente 200 inscritos que son beneficiados. Nosotros al año estamos lanzándonos por lo menos unos 1.000 a 1.500 estudiantes hasta la siguiente gestión, solamente hablando de estos tres centros. Pero no, eso no es todo, sino hasta noviembre, hasta 30 de noviembre de este año, vamos a implementar tres centros de innovación tecnológica. Significa que vamos a implementar en el municipio de Cipecipe, -Cipe, en el municipio de Sicaya y en el municipio de... Eh, Bolívar. En esos municipios también se van a implementar centros. Asimismo, los Centros de Innovación Tecnológica planean realizar un concurso departamental de robótica a mediados del año 2023. Nosotros vamos a lanzar en nuestro primer concurso de robótica en la región andina. Los tres centros inicialmente, más los centros que van a inaugurarse, en junio del siguiente año vamos a empezar a hacer el primer torneo de robótica. Eso significa que los mejores estudiantes, ya sea en situación individual o en grupal, van a competir en, en nuestra región. Los ganadores van a venir a la competencia departamental, que es eh, muy importante, que es auspiciada por la GTIC y los colegios privados en, acá en la ciudad, porque no hay en colegios fiscales este tipo de conocimiento. Y si ganaríamos en la departamental, entonces estaríamos yendo a, a una competencia nacional. Nuestro objetivo es lograr por lo menos ganar en Cochabamba y si es posible a nivel nacional. Bueno, hasta aquí hemos llegado con su programa Miradas desde la Yachta, desde la regional Cochabamba. No se olvide sintonizarnos todos los sábados desde las 14 horas y los domingos desde las 13 horas. Mi nombre es Alejandro Loza Guzmán. Buenas tardes. Ocupa chamán, ta Mamatillao en la que van a echar tango, causa y ni imanta. Caipica, frijando y caipio. Nunacu y ni imanta, acaita, a guasú.